Ay, bueno eh, Ay, son las 3 de la mañana En mi reloj Bueno, igual no me importa Bueno ¿Aló? Sí, dígame Ah, no, ma Matías ¿Aló? ¿Aló, Piero? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Uy, bueno. Ya se hizo Ya se hizo la bueno ya son las 5 de la mañana en mi reloj bueno, vámonos Ah, no no, sí, yo, yo, no quiero ir camino aló aló Matías hola hola quiero. Uh, eh, eh. vienes con el bus porfa quiero que me lleves eh, sí, quiero que me lleves a la cafetería Ok, voy a encendido Ok Te espero Hola ah. bueno, ah. Nosotros lo esperamos aquí Y en tanto Ya ven aquí ya es cuando vendré ay, ahí está, ay, hola quiero y esta es la que nos hola hola Mati! a ti ven, llévame a la a cafetería, la café. Café. a la puerta la cafetería, cuidado, donde yo ahora si, casi la atropello corre sí. rápido, vámonos, vámonos A ver, ¿cuánto es, amigo? Aquí hay... No sé cuánto hay, pero quédate con el cambio. Ya te lo dije. Eh, bueno. No hay nadie aquí en la tienda. aquí, Man. ay, entra al en baño, ay. ay, esto, ay, no, no, no, no, yo me, no, no, no, no, ay, ay, ay, ay, horrible lo que había ahí, ay, en el baño ya no quiero entrar, ay, al no, baño ya no quiero entrar, horrible lo que había ahí, algo papel no y nada Y como no hay nadie Llévame a otra parte, quiero conocer a un amigo No sé a dónde, pero quiero conocer a un nuevo amigo no. ¿A dónde quieres ir? No sé Quizás que yo A la hospital, hay muchas personas para conocer oh. eh, eh, eh, eh. Oh, Hola Bueno, llévame al hospital si quieres, ahí porque ahí seguramente hay gente, pero no sé para qué vamos al hospital, ¿qué me va. ¿Cuánto es, amigo? Bueno, no te va a pagar nada, pero Hola. bueno. Hola. Oye, me... vamos a la granja mejor, porque... Bueno, ahí para ver los caballos. Ay. la braza. bueno amigos ya estamos aquí un momento, espera no, no funciona el freno, ¡Ah! Ay, ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué, qué pasó? Venga, rápido Casi me muerto. Venga, rápido A la granja Rápido A ver, ya voy ¡Amigo! ¡Ah, oh, no! ¡Yo lo he dicho, tengamos todos Muy peligroso, no oh, ¿Qué le dijo? ¡No! ¡Amigo! ¡Amigo, responde! No. ¡Amigo, responde! ¡Responde! ¡Responde mientras viene la ambulancia! ¡Responde! ¡No te puedes ir. ¡No te puedes ir! ¡Ambulancia acá! Sí. ¿Qué pasó? Ídeme. ¡Ayúdame! ¡Ay, propio. ¡Ayúdame! Eh, tuve un accidente! Vale. Okay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tuvo un accidente! ¡No! no ¡El vale. un accidente! Vale. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Okay. vale ya ya lo subí ¿Puedo? Yo. ¡Puedo irme, él, ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! Vamos Vamos ¡Matías, todos son tragos. ¡Matías, todos son ¡Todos ¡Todos son reales! ¡Todos son ¡Todos ¡Todos el reales! ¡Todos el ¡Todos ¡Todos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 Va a estar mejor. Listo. Ok, bueno. Yo voy a tomar aire. No. No. Debo apagar esta sirenas porque no. No puedo. Bueno, apaga esta sirenas A ¡Ah! ¡Ay, qué pasa! no corre No, no, no, ¿qué pasa? ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Doctor, qué le pasó a doctor! Ay, no, ahorita no, debo llamar un rato no, de detective. Ay, ay.